Vamos a hablar de Hábitat para la Humanidad, que está con un proyecto muy interesante para la construcción de baños saludables en nuestro país. Y nosotros, por supuesto, estamos apoyando esta iniciativa que es beneficiosa para nuestros compatriotas. Así que ya estamos con Raquel Beltrán, es directora de Recursos de Hábitat para la Humanidad y esta campaña que se inicia para construir baños saludables en Paraguay. ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias, Ani. Buen día. Realmente un gusto poder compartir con ustedes esta campaña que Lo iniciamos en agosto, la campaña de Baños Saludables, porque buscamos impactar en la salud de 100 familias del departamento central y realmente sabemos que las condiciones sanitarias en nuestro país son lamentables. Y eh, la única manera de poder cambiar esa situación es que nos sumemos a invertir. Eh, ...y hacer posible que esos baños puedan mejorarse. ¿Cómo surge la iniciativa en general de Hábitat para la Humanidad? ¿Dónde se origina y hace uh -huh. cuánto que están activando acá en Paraguay también? Sí, Hábitat para la Humanidad originalmente es de los Estados Unidos... ...ya vamos a cumplir 40 años, eh, desde el año 76... Y en, estamos en los cinco continentes, en cerca de 70 países. Y en Paraguay justamente mañana cumplimos 15, 17 años de Muy trabajo. Bien, eh, ya hemos impactado en cerca de 6.000 familias. Eso significa casi 30.000 personas que están viviendo en un mejor lugar. Porque no siempre sabemos... enfocan a baños saludables, a veces otras no. áreas de la vivienda. Sí, realmente el, el mejoramiento de las viviendas eh, y las condiciones están dadas de diversas circunstancias. Estamos hablando que las familias necesitan un lugar en donde puedan desarrollarse, formarse, descansar. Entonces estamos hablando de viviendas nuevas, estamos hablando de mejoramientos, de refacciones, de ampliaciones. Entonces hay como una gama de intervenciones constructivas que nos permiten a nosotros hacer que las familias puedan tener ese lugar adecuado en donde puedan crecer sus hijos. ¿Y los recursos se generan en cada país o tienen algún tipo de apoyo internacional? ¿Y quiénes construyen, eh, en este caso los baños o en otros casos las viviendas o las mejoras? Sí, Habitat realmente eh, en, en su gran eh, porcentaje se maneja con fondos locales. Nosotros en este momento estamos teniendo... Prácticamente 87% generado a nivel local y la diferencia viene del exterior. También eso es parte de un crecimiento, cada uno de los países tenemos que hacernos responsables de nuestros propios problemas, ¿verdad? Y en ese sentido sí estamos trabajando, eh, buscando justamente el involucramiento de la sociedad paraguaya. Eh, les recuerdo que el déficit habitacional en el país es altísimo. Hay cifras que hablan de 1.100.000 viviendas que faltan y un informe del BID menciona que 43 de cada 100 familias hoy necesitan una vivienda. Es decir, realmente la deuda que tenemos con el tema del déficit habitacional es altísima. Y eh, el Estado no puede hacerlo solo. Eh, en ese sentido tenemos que trabajar todos, articularnos y generar oportunidades por sobre todas las cosas. Y en ese sentido, eh, hábitat para la humanidad. Cree que las familias solamente necesitan oportunidad y eso solamente podemos hacerlo entre todos. Habitat es simplemente sí. un puente. Bueno, ¿y cómo van a generar estos recursos para la construcción en específico de estos baños saludables y si me repiten qué localidad van a hacerlo? Ya, eh, estos recursos eh, van a ser gestionados y generados gracias a la solidaridad de todas las personas, eh, familias, empresas. Estamos invitándole a que formen parte de la meta de los 150 millones de guaraníes. El departamento central es el lugar en donde va a ser implementado el proyecto. Eh, y las familias son parte eh, del proyecto por el futuro de nuestros niños. Les pedimos, por favor, a todas las personas que se sumen a esta campaña, pueden llamarnos a saber más sobre ¿Tienen hábitat. ¿Alguna colecta, algún tipo de padrinazgo? ¿Cómo va a Es un padrinazgo, ah. realmente. Padrinazgo. Es un padrinazgo. Lo que buscamos es que cada familia, cada persona pueda padrinar a otra familia, que sería el equipamiento sanitario. ...que incluye el azulejado y toda la parte cerámica... ...estamos hablando de una inversión de un millón y medio... ...eso pueden hacer una vaquita entre muchos... ...y hacer posible que una familia pueda mejorar su condición de vida... ...pueden llamarnos al 021-338-1441... ...pueden visitar también nuestro sitio web www.habitat.org.py. Realmente no queremos dejar a nadie por fuera, entonces la invitación está hecha y nos encantaría que se sumen a esta campaña de baños saludables. Bueno, una vez que junten los fondos, ¿cuándo arranca la construcción? Nosotros tenemos previsto terminar eh, para octubre, porque en octubre se celebra a nivel mundial el Día del hábitat entonces... Si Dios permite, llegamos a la meta, ya estamos iniciando en ese mismo mes las construcciones y bueno. por supuesto el voluntariado es fundamental. Bueno, mucha fuerza, que les vaya súper bien en esta campaña y en las próximas también, Hábitat para la Humanidad, entonces en este caso en particular está iniciando su campaña para construir baños saludables en Paraguay.